A veces, no sé, me canso. Se me vienen esas ganas de salir parapetada en balas de verdades y atravesar los pechos enjutos y huesudos de los carroñeros hasta verlos hecho polvo, pulchén de brasero campesino embanderado en un barrio de Temuco o ceniza de uso múltiple en la cocina con un de mi infancia, sacar la mierda de los perros de la suela de mis zapatos limpiar el servicio de plaqué para arrancar el verdoso del veneno de cobre envejecido, plantarlo en la esponja de olla quitando las manchas de las frituras, cernirla alrededor de las matas de porotos que nacen para que no lleguen las babosas, tirarla sobre las raíces de hierbas inservibles, como ellos, aunque como dice mi madre, todo sirve, todo sirve no desperdicio nada de las sanguijuelas de mi patria.